Campeones de League of Legends en 10 segundos. Fiera, el enemigo puede tener cualquiera de estas marcas. Si Fiera le pega, gana velocidad de movimiento y hace daño verdadero. TASHEA redistribuye todo el daño. Mejora sus dos próximos básicos. Rodea al enemigo de su pasiva Cuando rompe todas, cuida mucho. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios.